El año escolar inició con acciones positivas dentro del magisterio. Entre estas, se puede mencionar el cumplimiento del horario de clase. Pero de acuerdo a Vicente Almonte, vicepresidente local de la ADP, las demandas exigidas al Ministerio de Educación continúan. No, la verdad que parece que le faltan a la verdad, porque a partir del inicio del año escolar, ayer, el docente educativo de San Francisco de Macorís, los que trabajamos en Tana Matutina y Vespertina, tenemos el horario completo de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Y en el caso Vespertino, de 2 a 5.20, porque ya la última reunión del Comité Ejecutivo Municipal, eh, hicimos el acuerdo, el acopio, atendiendo a la situación real de que el tiempo escolar debe ser sagrado y debe mantenerse. Muy a pesar de que el ministro, el ministerio el estado incumplen la mayoría de acuerdos que llegan con la DP y los, las obligaciones que tienen con la población estudiantil. Eh, cabría resaltar el hecho de que el señor ministro a nivel público con bombos y platillos anunció un cambio de uniforme y unos uniformes para inicio de año escolar. Estamos en enero y yo no sé si a otra escuela ha llegado, pero a esta no. Y creo que en la regional completa, por lo menos en los distritos de San Francisco, no hay un uniforme que haya aportado el Estado Dominicano. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.